Una gran coalición por la paz de Colombia es lo que se acaba de firmar el día de hoy. Nos encontramos con la doctora Ingrid Betancurbe. bienvenida a Otra Voz y por qué acompañar a Gustavo Petro en esta candidatura presidencial. Porque lo que él defiende es lo que muchos colombianos venimos defendiendo desde hace muchos años. Esta es una coalición de centro en la cual estamos dando tranquilidad al país, le estamos diciendo a los colombianos que pueden votar sabiendo de que aquí se va a defender el Estado de Derecho, donde no van a ver todo lo que han dicho, que expropiaciones, que se le va a quitar los apartamentos a la gente, que es que aquí lo que se trata es de quitarle a los ricos para darle a los pobres. No, aquí lo que hay es un gran corazón, es repartirle prosperidad a los colombianos, es darle la posibilidad a aquellos que que nunca han tenido ninguna oportunidad en Colombia de acceder a la educación de manera gratuita a las universidades de acceder al crédito, de acceder a la posibilidad de hacer empresa con un carácter social eh, la prosperidad la vamos a construir con todos los colombianos y estamos esperando el respaldo y la marea humana que se va a expresar en estas elecciones y vamos a ganar. Finalmente el tema de la polarización que existe en el país, eh, la gente digamos también está algunos sectores promoviendo el botón blanco, pero usted también como representante de, de, de, de eso que pasó en Colombia con la guerra, hacer el llamado pues, para que no se vuelva a repetir esa, esa historia de secuestros, esa historia trágica de la violencia colombiana. Es que el voto en blanco no puede ser sino eh, fruto de, de aquellos que no han sufrido la guerra. Uno no puede votar en blanco, uno no puede ser neutro frente eh, a una eh, situación en Colombia en el que la alternativa eh, sea volvernos a matar, volver a secuestrar, volver a la violencia. Eh, yo creo que en esto pues tenemos que ser muy firmes. Eh, el que tiene su corazón con Colombia tiene que... Moverse activamente y nuestra opción hoy, en esta segunda vuelta, es Gustavo Petro y no le tengamos miedo, no le tengamos miedo a la libertad, no le tengamos miedo a la verdad, no le tengamos miedo a la valentía, seamos colombianos de corazón, apoyemos a Gustavo. Muchísimas gracias doctora Ingrid, no tenerle miedo a la libertad y no tener miedo a la verdad, es lo que dice eh, pues es la persona que ha representado también a algunas víctimas de la guerra en Colombia. soy Pablo Bastidas, otra voz, Periodismo Libre.